Me hice esas pastillas para sabotearme la noche con Isabel Viejo, esa vieja nos está cagando todo Vos nos dejás tirados por estar con ella Repetirlo otra vez, ¿sabes? ¿ah? ¡Que te cojas tu cosa y te abres de mi apartamento! ¡Eso dije! También. Aunque el ambiente en el apartamento sigue siendo una mierda Se supone que los amigos deben permanecer siempre juntos ¿Pero lo que es en serio? Es que lo voy a terminar, Isabel. Y así concluyen nuestras 13 horas y 22 minutos que hemos vivido. Y quien diga que los Ibu no fueron influyentes para derrotar al imperio, no sabe nada de nada. Totalmente de acuerdo. ¡Ey! ¿Maratón de las ocho películas de Harry Potter o qué? De una papá! Ponela, ponela para ver la mamacita Emma Watson uh, Eso acá se. Muchachos ¿No le gustaría hacer otra cosa? ¿Como sí. qué? ¡Ah! Esto sí es un parche bacano, ¿no? El medio ambiente, el contacto con la naturaleza, el aire y lo único que hay es plazas de perro y marihuaneros Es que si nos estuvieran grabando en un programa de esos de televisión, déjame decirte que nos veríamos demasiado gays. Ah, ustedes sí son pesimistas. ¿Sabes cuál es una buena idea? Ir al Museo del al Arte Moderno. No. Ah. Hacer una fiesta hoy en el apartamento. Traemos mujeres, traguito y tiki tiki. Me gusta. ¿No para todos, Jaco? Y todos para uno. Señoritas, bienvenidas al paraíso. Un amigo, que es doctor. Me está buscando una chica? Muy interesante. Lo presento. Rey, esa es la vida que nos merecemos o no? Salud. como prenda de perdón, te presento a Mariana. Mucho gusto. que vos eras un auditor, y también que jugaba a así que si ese palo y hace eso no Yo los dejo solos para que me conozcan y hablen. Dale, gracias. ¿Cómo te llamas? Jaco, ¿cómo estás? Contenta de verte. ¿Tú cómo la estás pasando? Bien, aunque te puedo ser honesto. Claro. No quiero sonar grosero, y la verdad me parece muy linda. Probablemente me arrepiento de no aprovecharme de ti esta noche, ni de seducirte usando frases prefabricadas. Y quizás en alguna noche de calentura me masturbe pensando en ti, pero en este momento no me interesa caerte bien. Disculpa. Uff, eso es demasiada honestidad, incluso para la mujer más libertina de todas. <risa> que estés bien. Oye, los hombres que no saben escuchar el llamado de la atención de una mujer desesperada. Mucho gusto, Z. Qué pena, estoy con mi novio. ¿Qué pasa? Sí. Hola. Mucho gusto, Z. Tampoco me ha ¿no? Siempre me pasa lo mismo. ¿Y hey, qué pasa? Nada. Como que nada? ¿Saben que mis amores, esta es la habitación? Vaya que yo ya voy, que lo que te espera es duro. San Ricas, no. Rey, contame pues, ¿qué pasó con Mariana? Nada. Pues, ella no era mi estilo. Zeta, que no sirve de esa canción de gays Siento un desequilibrio en la fuerza ¿Qué pasa? Nada Mi sentido arácnido me dice que se trata de Isabel ¿Cierto? Sí La verdad es que la extraño mucho ¿Y no han hablado? No La llamo y no me contesta Le dejo mensajes y no me responde ¿Quieres que hable con ella? ¿Y decirle qué? Pues, ella en una semana se va para New York y... la verdad no quiero como interferir en su vida. ¿Significa que no harás nada para que no se vaya? ¿Qué te referís? No sé... En hacerle algo que sea grande. No sé, un regalo que sea... extravagante, algo así. Así como en las películas de Hollywood. Zeta. Pues o todavía tenés ese amigo que pinta cuadros de superhéroe. Sí, ¿por qué? Pues tengo una idea perfecta. Para el que el regalo estrafalario... ¿Estrafalario? Sí, sí estrafalario. Bueno, extravagante. ¿Qué necesitamos? Nos dé resultado. Es un gran pastel que necesita mucha, pero mucha harina. <risa> ¿Un pastel? <risa> ¿Y es que acaso alguien está cumpliendo años? Pues, ¿me entienden? Un pastel, cumpleaños, ¿me entienden? ¿No? Qué bonito. Ay, Z. Imbécil.